Está volando las casas de campaña, está, no o sea de serio, esto está increíble, no puede ser posible esto, está en vivo y en directo, Se ve. las casas de campaña están volando, ese es el problema, que no, que no están bien puestas. ¡Hacen basura! ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay,